un nuevo video tutorial de Python eh, espero estén disfrutando el curso así que vamos a comenzar con un nuevo video de Python así que en este video, bueno vamos a abrir lo que es el IDLE de Python, ustedes pueden utilizar como siempre les digo PyCharm, o Visual Studio o el que ustedes deseen, para esto aquí les voy a enseñar los tipos de datos lo que se maneja en Python en este caso voy a decirles cómo detecta Python automáticamente el tipo de datos o sea que en Python no tenemos que decirle Integer o Int al, a una variable para decir que es Int o es String o es... Él lo detecta automáticamente. Entonces para esto vamos a, a utilizar la función Type. Ok, entonces vamos a decir X es igual a 5, Z es igual a Codinámico, eh, vamos a decir que V es igual a True, a True. Eh, vamos a decir que n es igual a 5j y vamos a decir eh, de esta forma eh, vamos a, a colocar y saber que python identifica automáticamente eh, vamos a decir y es igual 20.3 y vamos a decir como les dije vamos a imprimir vamos a imprimir en consola el tipo de la variable x y aquí le decimos que el tipo es in, de esta forma python lo identifica automáticamente vamos a hacerlo para todas las variables, en este caso sería prime.type.z es una clase de string vamos a decir prime.type.v es booleano porque tiene un true en, este, en esta tiene asignado un true Vamos a decir print.type Dentro de la función type escribimos la variable n Y eh, podemos ver un tipo de variable diferente a, al común Que es un tipo complejo que contiene un número Y también contiene una letra ¿okay? En este caso vamos a decir y, perdón print type y, y nos dice que es un float ¿okay? Entonces vamos a, a sumar lo que tiene Vamos a decir e es igual a 6J y vamos a hacer la suma de, la suma es igual a lo que tiene N que tiene 5J más E y vamos a, a imprimir esa suma y tenemos 11G, esto lo manejamos en Python, eh, 11J perdón, esto lo manejamos en Python sumando 5J más 6J, ok? esto lo hace Python de una manera especial, es Python lo que estamos trabajando, espero se suscriban al video, este es un pequeño sketch de lo que se viene de algo muy bonito en este canal, así que suscríbanse y los espero en el próximo video.